Hola gente, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un video más, un video nuevo En donde vamos a ver películas que me daban miedo cuando yo era chico Y una de esas era La Guerra de los Mundos ¿Por qué me daba miedo? Ya les voy a comentar por qué me daba miedo Pero sí, sí, sí, bueno, como saben? Ya saben que mis padres eran jodidos ver eh, películas cuando yo era niño Con un pequeño cachorro y, y eso daba mucho más miedo Pero eh, también tenía las películas ahí que me daban poquito de cosita Que me hacía agua a la cola Y bueno, sin más, vamos al lío Dale. Y ahí vemos cómo empieza la peli. Arranca con una linda introducción. El narrador nos está diciendo de que los extraterrestres están ahí, como que de, en, en, en Marte y se quieren tomar el palo. O sea, es como que se quieren ir a la mierda de Marte. Y dicen: eh, Saturno, no. Eh, Júpiter, no. Urano, no. Eh, Mercurio, no. Porque somos las de Las eh, uno porque no, porque le hace mucho calor, el otro porque hace mucho frío, es que no había pija que le caiga bien Entonces bueno, dijeron mirar así, miraron para la tierra dijeron bueno, ahí me sirve, ahí sí voy Y dijo puta, se vinieron para acá y ahí vemos cómo lo empiezan a escupir las bolitas de fuego llegando a la tierra Y vemos, vemos, vemos cómo eh, se está prendiendo fuego todo y la, y la gente dijo no, mira, vamos para allá y vemos que llegan los bomberos y están apagando las cosas, viste, porque, no sé, parece que los lo, lo extraterrestres estaban muy calientes, viste, ya más caliente que la verga. Entonces eh, se estaba prendiendo el, todo el puto bosque, entonces se fueron a todo el mundo a apagar y podemos ver ahí como estaban haciendo un, un filete de la parrilla ahí tiradito, estaba bien a punto, estaba a puntito, se estaba pasando un poquito, ¿sí? se está arrebatando el asado, amigo. Ahí vemos que llega en escena, el, uno de los protagonistas principales, el doctor, el científico Forrester. Y me sopla ¿eh? pero bueno, es, no sé, es una mezcla entre Clark Kent, eh, Superman y Luis Lane, que están ahí, de chill, hablando de que, uff, esto no parece un mentirito, que está haciendo el pelotudo ese con una pala, están ahí, el chavo se presenta, tengo un avión, qué pasa, es la humildad que tiene el chabón, me encanta, pero bueno, bueno, bueno, cosas del pasado, gente, de esas películas. Y mientras el doctor y la chavancita se fueron ahí de joda, con, de baile, estaban con varios Ben Hill, eh, estaba pasando de que el, el meteoro empezó como a salirse, hay un tornillo, qué onda, loco, qué está pasando acá, gente, qué está pasando, se viene, eh, se viene. Uff, ese sonido da mucho terror, boludo, cuando yo era chico, uff, me da mucho, que tengan, tengan en cuenta de que yo era un cachorrito, entonces le tenía mucho miedo al sonidito ese, chi es que daba mucho miedo Debo decir que, que... la cosa parecía una cobra Como una cobra eh, Pero bueno Vemos ahí que tres chabones dicen Bueno, bueno, vamos a saludar a... esta cosa que se mueve A la pichula andante ahí Y... ¿Qué pasa? Que... Se fueron a comer verga, Se fueron a comer verga. Toma ahí Lo hicieron... Lo hicieron pelota Porque... Porque sí Ahí podemos... Ahí podemos ver una escena cuando se corta la luz Vamos a ver una escena de cómo antiguamente la gente se preocupaba que su reloj no funcionaba Ahora se te corta el internet y todo el mundo se junta y dice Che, no me dan el Whatsapp, viste, no, no, se ha cortado mundialmente el Whatsapp Y se ponen todos re locos, re viste Acá como que, eh, se cortó el, el, el reloj, no funciona, bueno Era otra época, era gente más feliz, amigos No tenían por hoop ahí, no, no, no, no, no, no, no, no, no. había el video ni era por estilo. No, no, no, no, era, la gente era mucho más feliz Date cuenta, date cuenta, chabón, date cuenta Mira, mira, mira, después de todo esto, llamaron así, amigos, llamaron al a a ejército y al ejército y dijo, bueno, bueno, bueno, acá todos tranquilos, nosotros vamos a poner el puto orden. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué carajo nos están atacando, verga? ¿Qué hacemos? Ah, nos cubrimos, nos cubrimos, nos cubrimos. Urra, huyan como perras, huyan. mueren esas patitas de cordero. ¿Eso lo que fue lo que pasó? Ah, pero, pero llamamos refuerzos. Y ahora sí se va a poner chingón la cosa. Ahora sí se va a poner jodida la cosa. Eh, mientras tienen una charla ahí, viste, de que diciendo eh, Mira, está saliendo platillo, está saliendo platillo, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, está saliendo platillo, chavo no, no, no, qué miedo. Eh, dice, no, no, eh, tiene como patitas, tiene patitas pero invisibles. Entonces dice el cura, dice, no, no, no, no, no, para, ¿alguien habló con los, con los marcianos? Voy yo, voy yo, no te preocupen, yo voy de Chile ahí, charlo con los marcianos, les digo está todo cool Y bueno el cura se va acercando, hablando, esto que el otro pero a los extraterrestres se ve que medio como que en su momento ya lo llegaron a los testigos de Jehová y lo rompieron los huevos En Marte, seguramente estaban en Marte, en Madrid de Chile Llegaron a los testigos de Jehová, hola, oh, le podemos hablar al señor Y entonces los tipos es como que ya se volvieron ateos y tienen como que los huevos llenos con el tema de la religión Entonces lo primero que hacen, lo hacen verga al, al cura, lo hacen verga eh, Y bueno, y ahí los otros se encabronaron, dijeron no, mataron a un cura, qué vamos a hacer, qué pena, qué dolor Vamos, pues ya, disparemos, disparemos que es lo que nos gusta, somos norteamericanos, nos gusta disparar a cualquier cosa que vemos y empezaron con lo suyo, a dispararle a la gente, como siempre. ¿Por qué? Porque sí, porque sí. Hay que dispararle a los marcianos, y los marcianos tienen como, un, como, un, tienen como preservativo ahí que no, no dejan que, que, que las bombas les lleguen, ¿eh? Están avanzados, gente. Son hombres avanzados. Uff, y, y, lo, y, lo, y los extraterrestres están emputecidos. Están sí, Realmente se desemputaron los extraterrestres, empezaron a hacer verga a todo el mundo. Y viene la escena que a mí me da mucho miedo, ¿eh, chicos? Esa fue la escena que más me traumó. Me dio mucho miedo que de pronto el chabón dice fueran todos, fueran todos y, y curiosamente hace un plano en donde se acerca mucho a la cámara. Y los extraterrestres así lo hacen desaparecer, pero se ven los huesitos. Y esa porquería a mí me daba mucho miedo cuando era niño, cuando era un cachorro, cuando era un pequeño cachorro. Uff, Dios mío, qué miedo que me dio eso. Me hizo cagar hasta las patas. Era una pelotude, era una pelotude, pero eso me hizo cagar hasta las patas. Te juro que creo que, que hablaste, habría estado llorado, loco. Habría estado llorado por el cagazo que tenía, porque se le veían los huesitos, amigos Entiéndanlo, tuvieron no jugaba jugar Mortal Kombat en ese momento. Era un pequeño niño, me he cagado. Tengo que decir y lo tengo que admitir, me he cagado por, por esa escena de los huesitos, eh. Por esa escena de los huesitos me he cagado. Es una que me ha gustado mucho, tengo que decir. Eh, planta muy bien el tema de lo que es en la religión, eh, el gobierno, lo científico... Era, era una buena guerra de los mundos, ¿no? Como la porquería que sacó Tom Cruise y... que fue? Spielberg, creo que fue sacado, ¿no? no me acuerdo. Pero la, la nueva fue una mierda, pero esta era muy cómoda, ¿eh? Eh, planteaba muchos temas, eh, y eso es lo que era entretenido de esta película, que planteé tantos temas desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista científico, el punto de vista gubernamental, de gobierno, de todo eso, muy bueno, eh, muy bueno. Eh, nuestro Eres eh, logran escapar, los, los protas, ¿no? Los protas logran escapar. Y se meten así de chile a una casa porque sí y, y... Vamos a buscar una casa, acá encontré una casa cerca Se ponen a comerle la comida a la persona que estaba en la casa son un hijo de puta, eh, no sabe si el chabón se fue... Anda por ahí... No, no, ellos se metieron ahí a la casa porque sí Porque le cantaba Y se pusieron a cocinar, no sé, qué anda era, en este momento era como un capítulo de, los in, de la familia Ingram. Estaba todo bien, estaba todo cool, estaban comiendo la comida a otro. Y no, no, chabón, cayó un. justo de todos lados donde puede caer un puto ovni, va a caer justo ahí en la casa. Qué conveniente, pero bueno, para la trama funciona, amigos, Funcionaba la trama. Pero acá viene otra parte donde yo también me cagué mucho y se viene, ¿eh? Se viene. Ah, mira mira mira mirá. Eh, los extraterrestres bajaban como una sonda, que es como una, una pichula estirada. Y qué mal rollo quedaba eso, eh, cuando era pibe, qué mal rollo quedaba eso, chabón, ahí te está apareciendo esa cosita, esa sonda ahí, uff, dios mío, qué tensión, amigo, lo, lo estoy viendo y me da, uff, me pone tenso, me pone tenso, eh. Uff, uff, Hemos se han salvado, eh, se están yendo, se están yendo, uff, Ya está cagado, eh, te da, te da mala espina, te da mala espina ese momento, que decir sí, uff, pero no, no, nuestros nuestro héroes se, se han podido escapar. Pero, ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pasó una pichula ahí con brazos. ¿Qué onda? ¡Pero! ¡Dios mío! ¡Qué mal rollo en este momento! ¡Da mucho mal rollo esto! ¡No, no, no, no! no. ¡Qué no tensión, qué tensión! ¡Ay, no! mira Apareció el, el bolcherista, Lo está mirando ahí. ¡A la chica! No sé por qué, pero tiene una, una fijación con la chica. ¡No, no, no! no uf Y nuestro héroe se encabrona hasta las pelotas y agarra un hacha y se vuelve loquísimo, chabón. Se vuelve loquísimo. Lo corta como si, como si fuera un argentino. Y, y, y, y la cansada solamente para un choripan Lo está agarrando y lo está cortando Como un hijo puta Mira, mira, mira, está cortando el chori. Pero bueno, parece que el, el, el, se han ido Uf, Digamos, tratemos de salir de por acá ¿Qué pasa? Mira, mira, mira, mira Oh, oh, oh, no, no, no, chabón, ¿qué es eso? Es una mano No Mira lo que le está diciendo. Hola nena, ¿cómo te va? Todo bien. Y no, eso es muy funable actualmente, es muy funable tocarle el hombro así a una mujer, es muy funable amigo y no, mira, es un escroto, es un escroto chabón, un escroto gigante. No, mira, y encima le tiene como repulsión a la luz el escroto. Dios mío, qué miedo que me daba esta cosa, boludo. Y yo que iba vente, mira todo, venoso ahí, todo un escroto pero al rojo vivo, chabón. Como un escroto de, de, de un otaku, después de ver un gentai que le haya gustado, hijo puta, colorado como huevo ciclista. Pero eh, bueno, bueno, bueno, yo le tendría mucho miedo, pero lo más espectacular es cuando <risas> agarra ese cabrón ¿eh? y le, agarra, le tira le tira el achazo, pero es espectacular, ese la gente, es... no Dios mío, tenemos que verla, mira, mira, mira. mira. Tengo que ver de nuevo, no, no, no, es que me encanta el gritito así cómo va saliendo, boludo, es como que, no sé, es muy gracioso, no sé, en ese momento, ahora, ahora me da mucha risa, pero en ese momento, no sé, uno estaba cagado, pero es como que le pega el hachazo y, y sale corriendo, espectacular, amigo, qué mejor, no, no, no, no, qué Black ni ni los palmazos, no, no, no, no, a mí dame la guerra de los mundos, el hachazo a la verga, nada, que no, no, no, no, acá le tiró un hachazo en la puta cabeza, puto héroe, ese es un verdadero héroe de acción. Nada, que no, no, no, no te metas con mi mujer, toma, chacho en la cabeza, toma, puto tonto, me ha encantado tío, me ha encantado, vámonos luego. Y bueno, después de todo esto, imagínate, la amiga queda re traumada, viste, vi un poquito de sangre y dice, no, no, y que se vuelve loquísima, ver, se vuelve loquísima, pero bueno, ¿quién, quién no? Vino un chaboncito de Marte y te tocó el hombro. ¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué no entienden? Es claro, están en Marte. Ellos no entienden que acá hoy actualmente tocarle el hombro a una chica es funable, boludo. Sí, claro, ellos no lo entienden. Pero si supieran es que hoy actualmente es funable, amigo. Bueno, tocaste el hombro a una chica, y toda la verga, boludo. Te llevaba un achazo por la cabeza. Duro, eh. Duro, pero bueno, es lo que hay gente. Pero bueno, la chica se puso muy histérica Es entendible. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Y de ahí saltamos, que nos empieza a comentar de que to en todo el mundo está quedando la cagada porque no los puede detener, no hay forma de detener a los putos marcianos, eh, lo los tipos son la hostia, son acosadores de, de otro planeta y, y, y son duros, eh. no los pueden matar, son hijos de puta, son durísimos. Eh, bueno, entre ida y vuelta podemos ver que, que nuestros científicos llevaron el, el ojo ese que, que, que, que cortó, y los científicos pudieron descubrir de que cómo funcionaba, o sea, tenían cable bluetooth y pudieron conectar el ojo, lo pudieron conectar a una compu así y ya tenían como un cosito de boliche, porque tiene como tres colorcitos, tiene azul, eh, verde y rojo, pero lo pusieron en un proyector y se dieron cuenta que podían ver películas en 3D porque si vos ves, eh, si tuviera los lentes antiguos, eso de azul y rojo, eh, vos la imagen la veis en 3D. Buenísimo, porque está muy avanzado. Son extraterrestres que en ese momento ellos ya tenían 3D. Cosa que vos en tu puto cine no tenías. Espectacular. ¿Ves lo avanzado que estaban? Los chavales ya veían en HD, esto que lo otro, y vos todavía ahí como tonto, viendo películas todas granuladas. Es, cositas, gente, cositas. Y bueno, como todo bueno norteamericano, a la verga la ciencia. Vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer, como un norteamericanos. Bueno norteamericano Y agarraron y dijeron, vamos a tirarle una puta bomba nuclear a estos bichos Y sí, se están preparando porque todos vengan a ver el espectáculo y van a tirar una bomba nuclear a los bichos Es que es verdad, pasa así Mira, mira, mira y así, después de que la bomba no funcionó, eh, la gente se volvió todo loquísima, ¿eh? Loquísima, empezaron los saqueos... Es como cuando Boca sale campeón, que no saben controlarse, y van y saquean el McDonald's, ¿viste? Así, algo parecido, como en el 2001, que... Pff, no, vamos, vamos, uh, el mundo se está yendo a la mierda, ¿qué hacemos? Vamos a robar un televisor LED, ¿por qué? Porque lo necesitamos. Pero amigo, no puedes pagar la luz, no importa, yo me lo robo igual. Así, como un argentino, bien argentino. El argentino es así, no puede pagar una boleta de luz, pero se roba un celular de la puta madre. ¿Para qué? lo sé, porque no tiene puta luz, pero bueno, es así. Está loquísimo, loco, está loquísimo. Y sí, amigos, no hay esperanza, gente. Ya, eh, está, la gente está rezando la gente tiene miedo, eh, los extraterrestres están haciendo mierda toda la ciudad. Está todo para atrás, amigo, no, no sí, yo no, no, no veo esperanza acá. Es como, es como cuando acá te aumentan la cerveza o te aumentan el cordero para fin de año, va a pasar algo parecido, o sea. Eh, pero bueno, es, eh, son momentos duros de la película, el, momento, el clima más duro, más tenso, donde eh, los extraterrestres están avanzando y no pueden hacer nada para tenerlo. No pueden hacer nada para tenerlo. ¿Por qué? Porque son putos God amigos. Son como, como unos escrotos gigantes eh, sin beso público. Eh, son espectaculares, amigos. No lo pueden detener nadie, nadie lo puede detener. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a pasar con la humanidad? Pero, pero, ¿qué está pasando? Mirá, ese taller está borracho, está ebrio, está conduciendo ebrio, no se va a hacer verga, se hizo verga el chabón. Se eh, hizo verga. ¿Qué pasó? que Seguramente conocieron el Ferné argentino, le dieron y papá papá papá, pa, pa, le cayó mal, les cayó mal porque es fuerte, con coca, es fuerte. Y seguramente se empeó y listo, que la cagada. Eh, pero. Pero bueno, pero bueno, se está abriendo la cúpula, mirá, se está abriendo la cúpula, chabón. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Mirá, está saliendo un brazo, está saliendo un brazo, mirá, apenas, uff, el brazo menos. Me mira, mira, mira, mira, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó? Estos se vinieron así a, a, a como. como los youtubers y los streamers se fueron a Andorra, estos decidieron venir acá a la tierra a ver para, para ver si pagaban menos impuestos, ¿viste? Y No sé, algo les pasó, están borrachos, le cayó mal el Fernet, porque no sé. Se acerca el chabón y dice, uff, está muerto. ¿El bicho muerto? ¿Murió el bicho? ¿Qué pasó? Pero qué pasó? ¡Explíquenme! ¡Explíquenme! Y bueno, ahí va a terminar la película y nos dicen más o menos que había que tener fe y esperanza. mira como que nos quieren meter un poquito de iglesia ahí, viste, como... Este, pero bueno, el narrador nos va comentando de que los extraterrestres eh, no estaban vacunados contra el coronavirus y eso fue lo que pasó. Bajaron acá y se dieron cuenta que estábamos todos infectados y que le cagamos la vida le, ca le cagamos la vida a ellos porque primero que no tenían boca, entonces no lo podíamos poner en respiradores para salvarlo. ¿Para qué, tampoco, para qué lo queremos salvar si nos vinieron acá a romper todo? Entonces eso fue lo que pasó gente, el coronavirus los mató a todos gente, pues es que algo, algo los chinos tenían que hacer bien, y bueno, ahí está la explicación, esa ha sido la película, amigos, me daba mucho miedo en su momento, me dieron esas cosas, lo que pasa es que era un cachorro y me dio miedo el, el huesito, me dio miedo el, el, el escroto gigante, me dio miedo cuando se ve el bracito ahí todo venoso, y, uh, dios qué mal rollo amigo, qué mal rollo, pero bueno... Yo la recuerdo con mucho cariño porque estas películas eran de las que mis padres me, me, no me dejaban ver y yo me la veía escondido, después estaba todo cagado, tenía sueños raros de que vendían los extraterrestres y yo decía, no, soy un pelotudo, ¿entendés? Y después te pusieron en una extraterrestre como ET, como para decir, no, todos los extraterrestres no son tan malos, ¿entendés? ¿entendés? Y bueno, pero también viendo la cosa, que uff, tengo que hablar de la cosa que es otra película que me daba muy mal rollo eso también, tengo que hablar de esa película, amigos, que es alta película. se dan cuenta que a mí me da mucho miedo las películas de ciencia ficción, medio así, más que las de terror, porque a mí las de ya dicen en escena me parecen pelotudas. Pero esa, excepto Tiburón, Tiburón me da mucho miedo. Y ahora, después les voy a comentar por qué. Después les voy a comentar por qué. Espe bueno, gente, espero que les haya gustado este este, este mi visión de la película de la guerra de los mundos que le vamos a hacer eh, así eh, nos estamos viendo gente, un beso en la cola jabotas. ¿Sí?